Bien señores, vamos en este momento a saludar a Yerjan la Antigua que está con nosotros, buenos días Buenos días Amado, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días Carolina, buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el Youtube y también en Instagram Aquí estamos y como siempre recordarle a la gente que nos ve lo que dice el Quijote de la Mancha que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, y decir como siempre que nada más justo que la muerte que visita por igual a las pequeñas chozas de los pobres como a las altas torres de los ricos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos al tema de hoy. El presidente Abinader cumple su primer año de gestión. El presidente dominicano Luis Abinader cumplió este lunes un año en el cargo con muestra de haber logrado reactivar la economía tras el declive a causa de la pandemia, pero con enormes desafíos, en especial por el preocupante aumento de la deuda pública, que alcanza el 67,8% del PIB. Abinader llegó al poder el 16 de agosto del 2020 de la mano del Partido Revolucionario Moderno PRM en medio de una grave crisis económica y sanitaria debido a la COVID-19 que ha costado la vida a 3.985 personas en el país, uno de los que más rápido ha avanzado con la vacunación en América Latina. Mientras congresistas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, creen que el gobierno encabezado por Luis Abinader ha manejado con torpeza la pandemia, la peste porcina y la incidencia de fenómenos atmosféricos, como Grace, legisladores del Partido Revolucionario Moderno defienden las ejecutorias de las autoridades y las consideran exitosas. Muy bien, esa es, la, esa, es el, esa es la noticia. Vamos a ver entonces qué opina Carolina Medina al respecto. Buenos días, Carolina. Bien, amado. Eh, bueno, a las expectativas estábamos en el día lunes, de escuchar al presidente Luis Abinader, eh, todos sabemos lo que aconteció con el tema de la tormenta, que mañana será que será, eh, se estará refiriendo y hablando al país en su primer año de gestión, rendición de cuentas y demás, de toda la labor realizada. Hablar de luces y sombras, eh, hablar de una gestión que inicia eh, que inicia en medio de una pandemia. Claro está que quien, lleva, quien llega al gobierno debe de tener el manejo, el conocimiento, pero la experiencia de Luis Abinader entrar y llegar en un proceso como el que vivía la República Dominicana y el mundo fue un gran desafío, señores. Hay que ser eh, un tanto justo en ese sentido. Y en lo que hemos visto a la fecha, eh, podríamos decir que con el tema del COVID en el país eh, se ha mermado un poco, ha disminuido el tema de la vacunación. Eh, masiva en un principio, luego lo que pasó con la tercera dosis, que tuvo un impacto eh, negativo para que la gente continuara eh, yendo a vacunarse y demás. Eso es en el, en el tema del COVID eh, relacionado a la gestión del gobierno. Entro en otro de los aspectos que nosotros podríamos decir es eh, la institucionalidad. Nosotros entendíamos que en las gestiones pasadas todo dependía del Ejecutivo. Ahora eh, pienso que han cambiado las cosas. Y indiscutiblemente hay que hablar del tema eh, de la justicia en la República Dominicana, de las sanciones a funcionarios del gobierno, de los gobiernos anteriores y del gobierno presente. Señores, nosotros teníamos que en pasadas gestiones se premiaba a esta gente que cometía actos ilícitos. Ahora lo tenemos en la justicia. Hay una expectativa y algo que el presidente Luis Abinader. Nosotros no sabemos si va a cargar con esa mochila o esa sobra sobre su espalda y es lo del señor Macarrulla. Mucha gente espera que para este miércoles 16 estaría siendo destituido, pero qué tan comprometido está el gobierno con este señor que no ha referido, referido nada cuando se entiende que de alguna forma estuvo involucrada, involucrado en transacciones o en negociaciones con uno de los principales implicados que es el señor Alay. Eso por un lado. Eh, con el tema de que tiene que ver con la alimentación la garantía de los alimentos y el alza de los precios es una de las problemáticas que le ha dado en la cara al gobierno hay una realidad eso es un comportamiento internacional señores no solo en república dominicana que se han disparado los precios es una situación que da como resultado todo lo que tiene que ver con la pandemia la escasez y la sobreproducción o de eh, que, que hacía falta en momentos de demanda tan alta, y esto hizo que los precios se dispararan, pero la gente eh, lo que ve es que los precios están caros en el gobierno actual. Por otro lado tenemos el tema, eh, saliendo de, de, del aspecto de, de, de esa garantía de los productos y los precios básicos de la familia, uno de los temas que nosotros entendíamos y que de alguna forma, y qué bueno, se ha calmado un poquito, es la estabilidad, que partiendo de todas estas realidades que tenemos como país, pandemia, alza de los precios, eh, mucha gente desempleada en un momento donde eh, muchos negocios debieron de cerrar su puerta, se entendía que podía crearse en nuestro país un tema de inestabilidad político-social importante, y me parece que Bien. esto ha mermado un poquito, estamos hablando señores que es de solo un año y debemos de recordar que hubo una gestión que duró casi 20 años, o sea, que no se puede Bien. hablar de la gestión pasada. Gracias, Cerro, Carolina. Amado, diciendo que todavía tiene muchas Gracias. oportunidades el gobierno. Bien. Bueno, saludo a Francis Rodríguez que está con nosotros ya, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días Carolina, bienvenida. Buenos días, Francis. Buenos Gracias. días, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Feliz inicio de semana para todos y esperando que se cumplan cada una de sus metas. Bien, adelante, Francis. Bueno, hay muchas cosas que podríamos analizar respecto al gobierno. Aspectos como el de darle continuidad a la pandemia con una... Eh, clara intención de abastecimiento de vacunas como respaldo en favor de su pueblo el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos una maquinaria de gestión de la de la diáspora de la, de la China en República Dominicana al establecer o al entregar las primeras vacunas por las cuales no, nos vimos inoculados aquí en República Dominicana, acercándonos a una propuesta, a una situación como la de Chile, que fue el país de, de América Latina de mayor eh, rendimiento. Hay otros aspectos como es la de los mercados. A mí me preocupan los mercados. Pareciera que el libre comercio y la libre empresa no tiene in, ninguna regulación estatal, que teniendo un acuerdo dado por el Congreso de estado de excepcionalidad y que no solamente la salud, sino la alimentación de la gente depende, de eso depende la salud. Y es lo que a mí, en un término general, pone como mengua un poquito, pone en un punto oscuro la gestión, porque no ha podido enfrentar definitivamente la angurria y la, y la avaricia de los industriales, de su equipo, porque están todos en el poder los que representan ese sector. Y lo tiene a su lado, instalado en el gobierno. Todos los ex representantes de cada una de, la, de las asociaciones de empresarios, de industriales, de, de productores, incluyendo al Alimbe, que ha sido un productor mayoritario y es el, el jefe de del gabinete de agricultura el ministro de el, agricultura. bueno el jefe de porque bien. es un gabinete porque agricultura no, tiene ministro, el, ministro. sí pero es el ministro es jefe de ese gabinete de ese ministerio ¿por qué tú quieres minimizarlo? ¿Por porque, este, es gabinete, es porque es un gabinete porque ministro, no ministro, es que es no ministro. tiene no, no ha tenido no tiene una gestión que uno pueda decir ahora los departamentos pero independientemente de que la gestión sea buena o sea mala es un ministro bueno está bien <risa> con todo esto hay un puntito que a la vez tengo que advertir. ¿O ¿Tú crees que los regidores de aquí son, son mal, son, no son regidores porque han hecho una mala gestión? No, no son regidores. Ah, sí, claro. Pero no es porque el INVE no ha hecho tampoco una mala, mala gestión, porque aquí ya hay producción de, de otros rublos. Eso es lo que tú estás diciendo. No, no, eso no se puede entender así. Dale, dale. De todas maneras, están enfrentando la, la fiebre porcina, en un momento crítico para el país y para la economía, con un 67.8 del PIB comprometido, pero hay un punto que es el flexionamiento de la rodilla frente a intereses internacionales que yo debo de advertir que Luis debe zapateársele a las presiones de la embajada y de este nuevo grupo que está gobernando Estados Unidos al punto que ayer apareció en el escenario de CNN una falsa, porque no creo que Luis haya dado paso a la construcción del campo de refugiados deseado por años, por décadas, para salir de una gran parte del problema de Haití por parte de la comunidad internacional. Y definitivamente eso sería eh, destruir parte del legado en un momento que estamos celebrando, conmemorando la restauración. Entonces, debemos restaurar la Constitución, debemos restaurar todos esos aspectos fronterizos y tener una nación libre, independiente de toda dominación. Bien. Gracias, Francis. Yerian. Miren, eh, quisiera preguntarle a la producción este dato del que tenemos el 67.8% del PIB comprometido con la deuda. Un poquito me gustaría saber de dónde es ese dato, ojalá pudieran darme la fuente, porque no es así. La deuda pública, eh, la deuda externa anda por el 70%, pero muy por encima del 70%. 71%. .4. Entonces, eh, estamos hablando de un dato que realmente no se corresponde con la realidad. Eh, hay, que, hay que revisar esa fuente. Eh, segundo, eh, sí es bueno destacar las luces y sombras que ha tenido el gobierno, el primer año del gobierno de Luis Abinader, eh, lo, lo más luminoso evidentemente es el proceso de vacunación que ha sido muy exitoso eh, lamentablemente manchado por la tercera por la tercera dosis que, que provocó una, una duda y una inquietud en la gente y esto naturalmente ha mermado y eso está ahí los datos están ahí ha mermado la cantidad de gente eh, vacunándose en los últimos meses a propósito de esa de esa discrepancia de si se ponen o no se pone la tercera una, la tercera vacuna algo realmente innecesario en el momento y, y un disparate de parte del gobierno. Pero sí, el proceso de vacunación ha sido exitoso porque las, las vacunas están aquí y se le ha llamado a la gente por todas las vías a vacunarse y se ha intentado incluso yendo hasta casa por casa. Con relación a los puntos negativos, el precio de los combustibles que tanto criticaron sigue en alza, eh, el gobierno se, se adjudica a estar... Eh, asumiendo el, el, el, el costo real de los de los combustibles Pero que al fin y al cabo A usted no se lo han dicho Pero yo sí se lo digo Usted es el que lo va a tener, termina, eh, lo va a tener que pagar al final Porque eso no va a salir de los bolsillos Ni del Lisandro Macarrulla Ni del Ministro de Educación Ni, del, ni de Luis Abinader Sino de los bolsillos suyos Pero de por esto. otra vía eh, los precios de los productos de primera necesidad que están por las nubes basta, eso no tengo yo que decir, se lo basta cuando usted va al supermercado, que antes usted iba con 5 mil pesos, con 10 mil pesos a hacer una compra, ahora tiene que buscar eh, casi el doble, casi el doble de lo que usted gastaba antes eh, y es algo in, eh, muy importante que hay que ponerle atención. Con relación al manejo de la pandemia, eh, Igual que el gobierno pasado, este gobierno le ha mentido a la gente, ha ocultado datos, ha manipulado datos, dependiendo de cómo le conviene. Todavía hoy eh, tenemos aquí en la provincia de Duarte, para lo que le damos seguimiento a los datos, que solamente hay 234 fallecidos a la fecha, cuando hace tiempo, meses que pasamos de los 300, eh, confirmados con, con pruebas PCR de acuerdo a lo que dice la Dirección Provincial de Salud, pero eso a la gente no le importa. Eh, porque como no son sus muertos, ¿verdad? Eh, y como no damos en campaña, eso no, ese dato a la gente no le interesa. De, en lo que tiene que ver con la justicia, eh, me parece que eh, veremos los resultados a futuro. Ya vimos, por ejemplo, cómo el PETCA, luego de haber dicho que tenía una acusación sólida, una acusación blindada contra el primer grupo de, de peledeístas del gobierno pasado, que están presos, eh, ocho meses después dice que, no tiene, que todavía no tiene listo el, el, el expediente Que por favor le den cuatro meses más eh, de prórroga Con algo que se supone que estaba todo listo Sin embargo, mm. sin embargo, quieren a la gente presa Ya veremos a futuro el resultado de todo esto Porque como, como dice don Quijote El tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas Bien, gracias Yerian Bueno, fíjense eh, Nada es bueno ni nada es malo completamente. Las cosas malas tienen sus cosas buenas y las buenas tienen sus cosas malas. Eh, lo que quiere decir que la evaluación que debe hacerse de un gobierno que comenzó en medio de esta situación y que ya tiene un año, es básicamente ver las luces y las sombras. Y lo que hay que buscar es, para ser justo y equilibrado, es tratar de analizar de si las luces son más que la sombra. Porque todo el mundo va a tener sombra. Eso es, una, eso es un disparate, creerse que las cosas son perfectas. Nada es perfecto. Por esa razón, lo que hay que ver es qué ha hecho el presidente desde el 16 de agosto hasta la fecha de hoy. El gran problema, el gran fallo que ha cometido, que, que borra cualquier otra cosa, es el tema de los préstamos. Como muy rápido, en el tiempo de su gobierno, de su gobernanza. Entonces, de ahí, del 16... A este 16 se ha disparado la, la, la deuda, según Yerjan eh, la antigua, a un... Bueno, Francis fue el que le confirmó el dato. 71. No, no, no, 71. Hay que buscarlo, está en todos los diarios, 70 y pico por ciento. 71.4. Entonces, cuando usted dice eso, usted dice, bueno, es un peligro, un serio peligro para la República. Es como cuando usted está en una barranca a 4 pulgadas de la orilla... Pero alguien lo empuja a dos. Y entonces usted sabe que usted está prácticamente cayéndose. Le da una ayudita. Exacto, una ayudita. Y con un Congreso unificado. <ríe> claro, claro. Esa ha sido la ventaja que él ha tenido. Y un PLD, un PLD que no ha sido, no, no tiene la suficiente calidad moral en este momento para enfrentar y para dirigir la oposición. Y la oposición de, la, el resto de la oposición, incluyendo al doctor Leonel Fernández, ha estado un poquito rezagada. Por razones de conformación por la que fuera, pero está rezagada. No, no, no vamos a entrar en. en, en aquí nadie critica al, al gobierno. Aquí nadie, a excepción de los diputados que en medio de, la, de las sesiones hablan y dicen y se les suelta un disparate, pues la mayoría tienen la gran ventaja o desventaja, dependiendo de cómo se vea, de que creen que esa ¿cómo se llama? esa cuestión parlamentaria, esa Orden. inmunidad ah, parlamentaria no. le da derecho a decir cualquier disparate sí no no tiene que estar relacionado con los bienes políticos de la nación y la que ellos entiendan que desde su que posición que incluso molesta el sí. hecho de que no puede ser ser uno de pendejo con sí. una serie de cosas que dicen entonces, óyeme eh, aquí no hay estúpido entonces es lo, es, lo, es, es lo que lo que lo que preocupa más que cualquier otra cosa. El manejo de la pandemia, el manejo de, la, de, la, de las vacunas. Se compraron muchas vacunas. Son 30, 36 millones. Treinta millones de vacunas. ¿Para qué? Ahí hay un negociazo. De quién no sabemos. Pero hay un negociazo. De todos. ¿Eh? ¿De todos? De todos. Terrible. Uf de todos. Entonces, eh, si evaluamos al presidente, al gobierno, el primer año no ha sido tan malo, pero tampoco ha sido perfecto. No se crean que es el mejor gobierno del mundo. No. Como andan por ahí una serie de lavarderos y, y, y, y boca guá, como dice la gente. Hablo del mejor gobierno que ha tenido este país. No, todos han sido los mejores gobiernos que ha tenido este país. Y si no, pregúntele a Balaguer. Pregúntele a, a, a Leonel Fernández, pregúntele a Danilo, pregúntele a Hipólito, pregúntele a todos. Sí. Todos han sido el mejor gobierno que ha tenido la historia sí. la República Dominicana. Mentira, todos fallan. Lo único que hay que ver es si han fallado más que lo que han tenido de éxito. Eso es lo que hay que buscar, Mira, porque nada es perfecto. Las expectativas creadas. En el orden del plan o la o el grito de guerra, gobierno del cambio, es probable que a muchos les resulte un poco engorroso Bien, cuando se, se oye, enfoca en lo que piensa. Pero es que muy lo, general lo que, que debemos que hay de analizar. los grandes temas. Se han resuelto los grandes temas. El tema de la corrupción, independientemente de que ahora mismo le está dando el pan y circo que pide la nación. Pero no es un tema que le interese tanto a la gente. Bueno, Entonces, eso no se puede. La encuesta dijo que no, era un no, 8% lo no, que le interesaba. Exactamente. O sea, estamos hablando de un tema de porquería. Si, se, si, tú, lo, si tú lo pones. De doble en, moral. Eh, exacto. Si tú lo pones en el nivel. Este es un país donde la gente quiere oír lo que, le, lo que quiere oír, lo que le gusta que le digan. Por eso usted ve que al tipo más feo, más feo, le dice, ah, pero tú estás muy bomboso. Pero... Qué comparación la de Amanda? Pero es verdad. Ah. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Se, y el tipo se eh, siente eh, bien. porque eh, Y a las la mujeres también. Y en el trasfondo una buena cartera. ¿Y qué es esto? Entonces, señores, eh, yo no pienso que el gobierno ha sido malo, malo, malo. Pero tampoco ha sido bueno, bueno, bueno. Incluso, si usted pone a, a ver las medidas que ha tomado, las acciones que ha tomado. Hay muchas que han sido buenas. Pero el tema de la deuda me preocupa grande, ampliamente. Es me uno preocupa, de los principales. o sea, el, y, y tú le sumas esa preocupación tuya a mi preocupación, la de no definir como un verdadero Estado cuáles son los objetivos y fines. Y una embajada promocionando todo sus, toda su maledicencia, la inclusión del, de, en el Código Penal, todo lo que ellos quieren meterle. Estamos hablando. Pero eso es, mira, eso no, es que tú espérate. tienes temas específicos. Francis. Claro, pero y eso, es, y y eso es debilidad. Cuando un Estado tiene oye, debilidad, cuando, cuando tiene una presión tienes, de aquel lado, cuando, oye, Francis, que se le está yendo de la mano. Cuando tú tienes temas específicos, eso te eh, obnubila no, para no, ver no. otras cosas. O sea, no te permite ver más allá. No, no porque él lo está viendo de. No, pero él está tomando un tema en específico. En específico. Para resaltarlo. Sí, que tú lo buscas y lo evalúas. Está teniendo mala, mala nota, porque estamos hablando del análisis de cómo, porque el gobierno es general. Y Luis tiene que tener una visión cosmopolita de todo, no solo de lo interno del país, es sino medida. lo externo. Pero, óyeme esto, en lo externo, a mí me preocupa, porque limita y crea más endeudamiento. Señores, el establecer cualquier punto de, de, de arrodillamiento en la frontera para resolver... Que se suma lo de este fin de semana del terremoto, porque nosotros no hemos estado hablando aquí, el terremoto también genera una presión hacia República Dominicana, claro. porque tú no le puedes evitar, son seres humanos que están padeciendo esos males. Sí, creo que con el díte, tema de los tú, préstamos tú No va lo, directamente Esa preocupación que Francis plantea Con el tema de la migración ilegal Y el problema haitiano es que, que tenemos en la directo, República Pero no pero mira, o sea, no tan contundente o sea La cantidad de préstamos que se está tomando En la República amor, Dominicana Y la aprobación de tú los no mismos sabes qué es en lo que está el Congreso pasando, Que está atado a todo espérate, a, un, a un proceso espérate, a de inversión allá China, Es que esas aprobaciones De un Congreso unificado Como le decía cuando Amado asumía su comentario Que simplemente dicen aprobado nosotros no tenemos si se quiere esa claridad de objetivos fines para eh, eh, resolver problemas directos específicos, Ah, vamos a coger un préstamo para esto un préstamo para aquello, un préstamo o sea como que no hay un norte definido en cuanto, entre esos legisladores y aprobadores de conducir, no con dulce entonces sí. eso, es exacto, exacto, exacto. eso es un gran problema eso no, no, es un gran problema que pero es verdad eh, eh, miren Amado ha dado en el clavo, claro, dices Amado pero que entre esos legisladores y los que aprobaban a Bechuela con dulce, no hay diferencia. Y Aprobar. es verdad. Pero aprobarla te aprobará. Sí, sí, tú cogiste no la Amado, ahora fue que entendí. Yo no he visto... Está bueno, está un... bueno. Está por ejemplo, yo no, Amado, ahora ahora me... yo no he ¿Qué visto. Ahora fue que entendí. Yo no he visto un solo legislador, por, del, por ejemplo, de, de, de, del PRM no, cuestionando Claro, que oh. me a Faride, incluso... Me hizo la paliza y a Farideh. Incluyendo a, a, a, a, a Farideh. ...que antes vivía criticando... ...mira, aquí estamos aprobando préstamos sin leer... ¿Qué? ...y ahora se aprueban sin leer... ...y sin impor y sin informarle al pueblo bueno, para qué son... ...gente que Pero, cuando alguien decía mira. por ahí... ...que hay que hacer un préstamo para tal cosa si una, de, de claro. una vez salían a oponerse... Entonces, ...sin miren, haberse miren, presentado el proyecto... Miren, ...salían a oponerse... Es bueno, entonces destacar, entonces, ah. ...es bueno destacar que independientemente... ...de la pandemia... ...cuando el, el Luis Abinader y el gobierno del PRM... ...entraron, la situación del país... ...no estaba en crisis económica... ...eso hay que decírselo a la gente... Aquí, por ejemplo, si nosotros comparamos de cómo recibió eh, Abinader el gobierno ahora y cómo lo recibió Leonel, porque hay que decir las cosas como son, en el 2004 la diferencia era abismal, Del el país, la, la economía de la República Dominicana ahora en el 2020 estaba muy, pero muy robusta. Sin embargo, en el 2004 cuando entró Leonel, sí había un problema económico terrible, todo estaba en rojo. El país estaba prácticamente quebrado. Ahí sí estaba quebrado. Ahora no. Ahora, ahora no. Que estaba Simple sí, sí, sí, sin piernamente. ellos cuando entraron dijeron encontramos un país quebrado, pero con una economía bastante fuerte, lo que significa que era una contradicción. Eh, eh, hay un dato importante que es bueno que la gente sepa. Dice Luis Abinader que está procurando crear un millón de empleos, pero aquellos que vamos dándole seguimiento a las empresas nos damos cuenta que más que crear empleo, en la República Dominicana están votando más gente que el diablo. ¿Están? O sea, están? te están cancelando gente. ¿Están cancelando? Sí. Las empresas están mandando muchísima gente para su casa. Investiga, pregunte, vaya, salga eh, tres esquinas cerca de, de pero Yo vi la su información ayer vean, en, un mire, labor, en un medio que nacional, ya no que el 85% por ciento de los empleados mira, eh, han retornado a sus labores. Le voy a decir sí, algo. Una cosa es retornar y otra voy a decir cosa es algo. cuando retornan lo mandan para su casa. Si yo pero, tomo eso que acaba que ver, de dar pero, pero, el Yo tengo Blonas. otro punto de vista. Porque ciertamente que el gobierno ha tenido que enfrentar y emplearse a fondo, aprender la tarea que se le ha dejado. Y es que, recuérdense que cuando partimos de un inicio de gobierno, los 100 días que te dan para que tú te aprendas la lección. Exacto. Y que tú proyectes hacia futuro, que esa lección tú la vas a enfrentar de esta, de esta forma. Pero yo le voy a tomar la palabra a Danilo en el pasado, que dijo y se le zafó en un discurso interno muy cerrado, de que el gobierno que viniera, si no era él que gobernaba, iba a ser imposible gobernar. Pareciera que sus palabras quedaron lapidadas y hoy estamos viendo los resultados porque no es en el momento que se recibe. Y te quiero advertir eso. Es en el desenvolvimiento de los periodos y términos de sus compromisos que el gobierno ha tenido que enfrentarlo. Ahora, la fórmula de enfrentarlo con préstamo quiere decir que nadie nos lo ha dicho, que es que nosotros estamos produciendo lo que nos permite subsistir estable como economía y a la vez nos permite endeudarnos. Hoy Obviamente que Estados Unidos tiene una política de expansión económica que está por encima del 100% de su capacidad, pero es Estados Unidos. Y ellos promueven, incluyendo que tú tomas lo que pasó en pandemia, se convirtió en un subsidio económico De gente sin dar un golpe Aquí mantienen. no nos no podemos y, y eso, dar ese lujo Eso impactó a la República Dominicana de muchachos. muy, hay motiva, muchacho. muy y, y aún lo ahí mantienen ahí. allá sí, Ahí es que voy a llegar muy positivo. Si tú agarras lo que se vivió en pandemia en República Dominicana Pareciera que la crisis Eso era increíble Nos la ayudó a soportar eso que se dio en Estados Unidos Gente que en su vida había visto 2 mil dólares juntos Tenía 6 mil en, en, sí. en un banco. es sí. el gente que vino a comprar apartamentos. Claro, claro. Ya, no, y, y la y construcción aumentó a aquí en A mí me preocupa que yo no tenga la capacidad de producir eso que me mantuvo a flote desde mi propio proceso de producción y venta para, para traer dólares propios. No porque... Me, me, me favoreciera la diáspora Que recibía el dinero de Estados Francis, Unidos Y eso impactó Francis, Vamos a hacer una comparación Vamos a hacer una investigación de la TCS A ver cuánto empleado habían De manera formal En vamos el, a el año 2019-2020 Para compararlo con la actualidad de 2021 Para que la gente vea La cantidad de empleados que han sido eh, eh, Desvinculados eh, Vamos a decirlo así Despedidos de las empresas con relación a años anteriores ustedes se van a, a sorprender con esto de los aumentos, fue un tablazo que le sí. dieron a las empresas, y qué han hecho las empresas disminuir, dis, disminuir su personal, porque es, no aguanta es que entonces, nosotros entonces, que no hemos que escuchado una política equivocada. claro, después del 83% que aumentaron, por eso yo decía yo no sé si alegrarme o ponerme a llorar con este anuncio del presidente es que, que le había no. dicho semana antes Presidente, es que esa no, no la se meta en, en, la, en el aumento De los salarios Nosotros hemos escuchado hay. a diferentes economistas Plantear, Tenía o sea, razón, eso, es, eso es Hacer sentir feliz A un grupo de ciudadanos dominicanos en, Ah, iba que tenemos un aumento Y bajar la presión, que pero ya ajá el dedo Y ¿Qué, y al ¿qué impacto, ¿qué y impacto sí tienes ¿Qué impacto tienes Como ciudadano, como familia, cuando tienes Un aumento de un salario De un 10, un 15%, cuando eh, tu canasta básica está en un aumento de un 40 o un 50% no tiene o no vale para nada lo que así hace es que impacta o ha impactado a las empresas y por ende a su personal que han debido de ser llevado casi a la mitad donde es posible Y eso vamos a la pregunta en, de hoy en, en el banco central el mismo equipo del pld Vamos a la pregunta de hoy. ¿Cómo valora no usted el primer Pero año del gobierno de Luis Abinader? Aceptable, hay que decirlo. Vamos entonces a ver qué dicen nuestros amigos Vamos y Luis, el segundo. que nos escriben al 8294513381. Tenemos una llamadita, muchachos. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día. Bendiciones. Con 255 pesos yo compré el pollo, el aceite y la bichuela. Y ahora con 255 pesos yo compré ayer 3 libras de pollo a 85 cada libra. Y para el aceite no te da, Gracias. porque no, el, y el, y la, la el aceite está casi a 300. No, esto está costaba? terrible, señores. Sí, no por eso. <risa> <risa> no, porque lo va a justificar. Bien, <risa> señor.